te permite reconocer al Hijo de Dios y borra de tu memoria todo pensamiento muerto, de manera que el recuerdo de tu Padre pueda alzarse en el umbral de tu mente. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese darte? ¿Qué otros regalos aparte de estos merecen procurarse? ¿Qué imaginado valor, efecto trivial o promesa pasajera que nunca se ha de cumplir puede ofrecerte más esperanza que la que te brinda el perdón? ¿Por qué habrías de buscar una respuesta distinta de la que lo contesta todo? He aquí la respuesta perfecta la que se da a toda pregunta imperfecta a la súplica sin sentido a tu reticencia a escuchar a tu poco esmero y a la confianza parcial que tienes he aquí la respuesta deja de buscar no hallarás ninguna otra en su lugar el plan de Dios para tu salvación no puede cambiar ni fracasar siéntete agradecido de que siga siendo exactamente como Él lo planeó su plan se alza inmutable ante ti como una puerta abierta llamándote desde adentro en cálida bienvenida exhortándote a que entres y a que te sientas como en tu casa, donde te corresponde estar. He aquí la respuesta. ¿Preferirías quedarte afuera cuando el cielo en su totalidad te espera adentro? Perdona y serás perdonado. Tal como des, así recibirás. No hay más plan que este para la salvación del Hijo de Dios. Regocijémonos hoy de que así sea, pues la respuesta que aquí se nos da es clara y explícita y su sencillez hace que sea inmune al engaño. Todas las complejidades que el mundo ha tejido de frágiles telarañas desaparecen ante el poder y majestuosidad de esta simplísima afirmación de la verdad. He aquí la respuesta. No le des la espalda para irte a vagar sin rumbo otra vez. Acepta ahora la salvación. Es el regalo que te hace Dios, no el mundo. El mundo no puede dar ningún regalo de valor a la mente que ha aceptado como suyo lo que Dios le ha dado. Dios dispone que hoy se reciba la salvación y que los enredos de tus sueños no sigan ocultándote su insubstancialidad. Abre hoy los ojos y contempla un mundo feliz donde reinan la paz y la seguridad. El perdón es el medio por el que este mundo feliz viene a ocupar el lugar del infierno. Dicho mundo se alza en la actitud para salir al encuentro de tus ojos abiertos y llenar tu corazón de una profunda tranquilidad, según afloran en tu conciencia, verdades ancestrales en eterno renacimiento. Lo que entonces recordarás jamás podrá describirse, sin embargo, tu perdón te lo ofrece. Teniendo presente los regalos que el perdón concede, emprenderemos nuestra práctica de hoy con la esperanza y la fe, de que este será el día en que alcanzaremos la salvación. Hoy la buscaremos gustosamente y con ahínco, sabiendo que tenemos la llave en nuestras manos y aceptaremos la respuesta que el cielo ha dado al infierno que nosotros mismos nos hemos labrado, pero en el que ya no queremos permanecer por más tiempo. Dedicaremos gustosamente un cuarto de hora por la mañana y por la noche, a la búsqueda que garantiza que al infierno le llegará su fin. Comienza lleno de esperanza, pues hemos llegado al punto donde el camino se vuelve mucho más fácil, y ahora el trecho que todavía nos queda por recorrer es corto. Estamos en verdad muy cerca del momento que se ha señalado como el final del sueño, Sumérgete en una sensación de felicidad al comienzo de estas sesiones de práctica, pues en ellas hallarás la segura recompensa de preguntas que ya han sido contestadas, así como lo que tu aceptación de esas respuestas te brinda. Hoy se te concederá experimentar la paz que ofrece el perdón y la dicha que te proporciona el descorrimiento del velo. Ante la luz que hoy has de recibir, el mundo se desvanecerá hasta desaparecer por completo y verás surgir otro mundo para describir al cual no tienes palabras. Ahora nos encaminamos directamente hacia la luz y recibimos los regalos que han sido salvaguardados para nosotros desde los orígenes del tiempo, los cuales han estado aguardando el día de hoy. El perdón te ofrece todo lo que quieres. Hoy se te concede todas las cosas que deseas. No pierdas de vista tus regalos a lo largo del día, cuando regreses nuevamente a enfrentarte a un mundo de constantes cambios y sombrías apariencias. Mantén tus regalos claramente en tu conciencia, según ves lo inmutable en medio del cambio y la luz de la verdad tras toda apariencia no caigas en la tentación de dejar que tus regalos queden sepultados en el olvido por el contrario manténlos firmes en tu mente tratando de pensar en ellos por lo menos un minuto cada cuarto de hora recuerda cuán preciados son con el siguiente recordatorio el cual tiene el poder de mantenerlos en tu conciencia a lo largo del día di el perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. Amén.